You're, you're listening to No sé cómo puedes ser tan cute, ser Nunca he visto a nadie como tú. Baby visto a nadie como Yo sé que estás en el mood, yo sé que estás en el I've never seen anyone like you. No sé cómo puedes ser tan cute, ser Nunca he visto a nadie como tú. Baby visto a nadie como Yo sé que estás en el yo sé que estás en el Te gusta vestir bien, con prendas de designer. Baby, espérate y coge un poco de aire. Sé que para ti todos ellos no son nadie. Cógeme la mano, me concedes este baile. Y aunque no te fíes ni un poco de mí, por ti yo haría lo imposible. Lo único que quiero es salir de aquí. En realidad, yo soy un chico simple. No sé cómo puede ser tan cute yeah, yeah. Nunca he visto a nadie como tú yeah. Baby yo sé que estás on el mundo I've never seen anyone like you I've never seen anyone like you Let me sit up por no me quitsun Te canto el oído y no hace falta la tune Vives en mi corazón más frío que uno yo Ser tan cute. No sé cómo puede ser tan cute Nunca he visto a nadie como tú, visto a nadie como tú. <primera> Baby yo sé que estás en el mood I've never seen anyone like I've you, anyone like no, you. No, sé no sé cómo puede ser tan cute Nunca he visto a nadie como tú <Egyptian> Baby yo sé que estás en el mood I've never seen anyone, I've like, never seen anyone like you Yo